hola amigos bienvenidos al canal de educa les saluda miguel recalde en este video vamos a ver los diferentes tipos de encuestas que nuestro profesor nos puede poner o disponibilizar dentro de la plataforma existen diferentes tipos por ejemplo si uno quiere si un docente quiere conocer sobre el ambiente de trabajo dentro de la plataforma entonces este tipo de encuestas ya están predefinidas dentro de la plataforma ¿Mm? existe otro tipo de encuesta en este caso sobre la actitud que tiene el alumno en el momento de pensar y en el momento de aprender dentro de un curso estas eh, preguntas ya están predefinidas dentro de la plataforma o si el profesor en todo caso necesita saber eh, o sea, necesita conocer el resultado de la encuesta teniendo en cuenta los incidentes críticos de la plataforma EDUCA en este caso. Entonces, para completar una, en este caso una encuesta predefinida dentro de la plataforma, uno simplemente eh, selecciona los los las diferentes preguntas de acuerdo a su criterio de calificación ¿sí? dentro de, de esta encuesta en particular y lo va completando, si está de acuerdo si a menudo encontró eh, que se estuvo discutiendo con otros autores, si es importante mantenerse entonces va leyendo cada una de estas opciones ¿sí? y lo va completando de acuerdo a su criterio. Cuando uno llegue a completar cada una de estas preguntas, entonces hacemos clic aquí en, en continuar. Acá me indica que hay algunas preguntas que no fueron contestadas entonces tengo que volver a verificar eso por ejemplo esta no ha sido contestada ¿sí? Estas tampoco han sido contestadas entonces la plataforma en todo momento también me va a indicar eso y una vez que tenga listo esto de acuerdo a los criterios como estudiante entonces simplemente le doy clic en continuar ¿sí? acá me, me indica que eh, me da eh, en este caso un agradecimiento por responder y simplemente le doy en continuar y es así como un alumno completa una encuesta dentro de la plataforma educa. Nos vemos en el siguiente video. hasta luego